Bueno. Hola, hola, ¿Qué pasó, padre? Este es el número, ¿eh? Okay. ¿Qué ha habido, papá? Ah, bueno. fue mi rey. Oye, este, a ver, te, te explico los números súper generales y a ver qué es lo, cómo lo estoy pensando yo, carmín. Uh -huh. Es la 55 entre Park y Lexington. Este, la, el precio de venta tiene dos cuantas ellos ahorita 55 y 58, ¿no? uh -huh. eh, Obviamente pues se dirían por la de 58, entonces al menos habría que igualar eso. Y la única diferencia entre la nuestra y la de ellos es que actualmente ese inmueble está rentado. Están rentados dos de los inmuebles y dos que son de los mismos dueños los usan ellos por personas. Uh -huh. O sea, estamos poniendo una renta de 83.000 mil que O sea, olvídate que esté bien en el mercado, no. Uh -huh. Al menos sí generaría una rentita. ¿no? Obviamente, nada bueno en cuanto a retorno, pero pues la verdad es que sea como sea te está generando ahí algo. Uh -huh. Entonces, el 58 ocho compra, las condiciones sería este viernes tenemos que presentar una oferta y poner, no sé si es que viernes es otro que lo ahorita con Lynn, que me diga exactamente cuándo, poner el 10% en un escrow y en, en lo que hace tu due diligence. Tenemos 30 días de due diligence, porque ya está muy avanzado, ya se han hecho muchos análisis, y después entre 90 y 120 días para cerrar. Yo creo que si les decimos que se pueden quedar 6 meses, podemos empujarlo hasta 120 días. Es decir, tendríamos 30 más 4 meses, tendríamos 5 meses. Uh -huh. O sea, lo mismo de Chuca, es el mismo que en sí, sí sí, Pero bueno, pues mañana vamos a ver, porque ahora sí, mañana va a ser ya ah, bueno, ahora <risa> ya van a saber a dónde a Ahora sí, ya sé a dónde voy. Oye, ayer sí. fuimos a ver a esta persona. Sí, esta es